Vamos impresionados eh, por, por la interpretación, por el estilo, por el instrumento. En fin, vamos a tener entrevista precisamente en este sector, conociendo a nuestros artistas, intérpretes, compositores, en este caso, el compositor y guitarrista Mao Montero, que nos acompaña hoy en los estudios. Y quiero darle la más cordial bienvenida. Buenas noches, Mao, qué gusto. Y gracias por regalarnos estos minutos pues, de tu tiempo. No, pues Gaby, gracias por la invitación. Eh, encantado de estar en tu programa. No, mira, ah, hemos seguido la participación, las presentaciones que has tenido y, y bueno, te ha ido muy bien. Has tenido muy buena aceptación por parte de las personas. ¿Cómo tú te calificas, te evalúas en esta trayectoria y en este trabajo que has tenido? Ah, Yo me considero un afortunado, seguro, un afortunado porque si bien he podido trabajar y estoy trabajando mi música como solista, como lo que has mostrado, con música instrumental, tengo canciones que también tienen letra, que son cantadas, eh, también tengo la suerte de poder compartir con otros músicos, sí. como, como con la Tere, que hacemos un, un espectáculo muy interesante de música latinoamericana, con Montserrat, que hacemos otro tipo de música también, entonces eh, me considero un afortunado. Y te han recibido muy bien. Y así tan afortunado, yo te preguntaba, por favor, explícame cómo se te ocurre... Le has puesto de nombre en Guitarrita... ¿Qué? Charanguita. Charanguita en ah. Guitarrita. Charanguita, ¿por qué? Eh, ¿Cómo se te ocurrió lo que estamos viendo en imágenes? Si nos ponen en pantalla plena, por favor, para que podamos explicar eh, el instrumento que, que interpreta Sí, mira qué lindo que, que hayan encontrado este, este video, lo han desempolvado. Eh, son, unas grabaciones, eh, son unas grabaciones en vivo... Que, ...que he hecho para, para subirlas a las redes... Ajá. ...y este es, una, este es un instrumento que yo le pedí a un artesano... ...que se llama el luchito, que es un artesano del alto... Y eh, joven, joven artesano, y le dije, oye, yo quisiera una guitarra para viajar, porque esa guitarra mm. se desarma, le quitas las partes de arriba, esas partes blancas, Ajá. se las quitas la de abajo, la de arriba, entonces queda... Como rompecabezas. Exactamente, como un rompecabezas. Y me ayuda mucho para viajar, porque para los viajes que he tenido, sobre todo un viaje a Europa, he tenido muchos problemas con esto de la guitarra y dónde la llevas, qué te quieren hacer, que te la revisan y todo. Entonces... Eh, quise tener un instrumento práctico Pero le dije, oye, en vez de hacer una guitarra doble Como los rockeros, hagamos una guitarra Que sea charango también, me va a servir mucho Entonces eh, hemos experimentado con él Me la ha he hecho a medida eh, Hemos cambiado varios sistemas Hemos evaluado desde la madera y todo Entonces es un instrumento muy lindo Yo lo quiero mucho eh, Pese a que debe estar resentido conmigo ahora porque en este último año, uh -huh. eh, mira, he tenido la suerte de que me han, eh, me han llamado eh, desde Chile para ser eh, endorser de la marca Takamin, que es, una marca, uh -huh. que es una marca japonesa de guitarras, es una marca muy reconocida. Esta guitarra que tengo ahora acá, que la van a ver ahorita en pantallas, es una guitarra Takamin. Entonces, eh, bueno, yo soy representante, guitarrista, uh -huh. representante de Takamin acá en Bolivia, y entonces esto me ha traído otra serie de satisfacciones y está resentida entonces está un poquito ángel. resentida yo creo pero siempre la agarro siempre mm. hace cuánto que no la, la utilizas para presentaciones digamos mira para presentaciones debe ser eh, casi medio año que no la estoy mm. tocando ah sí, sí está resentida sí, con ¿no toda ves? razón sí, sí, sí, sí. y cuál es cuál es el texto la característica para quienes no conocemos por favor mira eh, sí. es una guitarra que si no la conectas no suena uno no suena para para nada y es una, es un, al final es un instrumento que a mí me ha ayudado a diversificarme, pero además ampliar el tipo de sonido que quiero okay. eh, tener en concierto. Hay algunas canciones que con cantantes o algunas canciones instrumentales como esta que las hago, que las hago con, intercalando el sonido de la guitarra y el charango. Y eso ha generado muy linda expectativa en el público porque no, no es muy común. Eh, ver eh, instrumentistas con este instrumento. Yo creo que de que un tiempo van a, va, va a comenzar a ver mucho. Y vamos a verla más, me dice. Sí, sí, sí. A ver, Mau, eh, mira, yo quiero preguntarte por, eh, por tu trabajo. Cuando tú empezabas, ¿y eso por qué eh, hago siempre esta consulta? Porque tenemos muchos niños jóvenes que, que les gusta, ¿no? Que les gusta la música, eh, los instrumentos y están en ello y a veces se perfilan hacia, eh, pues, artistas ya reconocidos y que han empezado a hacer ese trabajo. ¿Cómo era, Amado, eh, más jovencito, más chico? Eh, yo creo que siempre he tenido la esencia del trovador, uh -huh. de este músico que, que ve alrededor de, de, de él mismo, o uh -huh. alrededor de su familia, o alrededor de su tierra, de su país, y que intenta decir las cosas, lo que siente, uh -huh. lo que percibe, por medio de la música. Eh, creo que siempre he tenido esa esencia. sin, em, sin embargo eh, he podido diversificar mucho mi trabajo porque hago mucha música instrumental desde muy desde muy chango hago música instrumental compongo eh, qué es esa primera composición más Pucha, o menos. siempre me piden esa era una canción seguro muy parecida a las <risa> canciones de sweet Generis no que eran que era esa ha sido una influencia haciendo influencia <risa> mía pero mira aunque no creas eh, hay mucha gente que me ubica a mí como, como un trovador como un cantautor sin embargo eh, ahora yo estoy terminando, hacer, de, terminando de hacer la segunda música para película estoy haciendo música pa, para películas he hecho una para una película que se va a estrenar el 25 de julio que se llama cuando los hombres quedan solos que es una película acerca de la dictadura de sí. eh, García Mesa. ¿no? que está linda la película además voy a aprovechar para invitar a la gente ya. <risa> Vayan a ver, el 25 de julio se la se música <risa> La música es mía, sí, la banda sonora es mía Y eh, también ahora estoy trabajando en, un, en otra película que se llama Un abrazo en el Chaco Ah, sí, sí ¿y esa para cuándo está prevista? Esa está prevista para fin de año O sea que también Entonces, la vamos a ver este 2019. Eh, Sí, sí, sí, creo okay. que es una, es una etapa de mucha producción audiovisual acá en Bolivia Y eso me parece muy bueno Pero como te decía, es, eh, son cosas lindas Hay veces que eh, a la, al el común de la gente o a los mismos músicos Les cuesta pensar en un trovador uh -huh que haga músicas de esta, de esta característica, entonces eh, me a, mí me ha, ya, sí, a mí me ha gustado mucho, porque, porque por lo general se piensa ¿no? en los músicos que son más académicos y todo esto, pese a que yo leo y estudio música igual, eh, hay harta gente que me ha dicho, pero ¿cómo estás haciendo tu música para películas? Y ya ven, ojalá que, que la gente ahora evalúe, yo creo que a la gente le va a gustar. Bueno, tenemos ya para evaluar, como me dice Mao, el 25 de julio, ¿no? El 25 de julio. Ahí vamos a ver una de, una, toda la producción que ha realizado Mao. A ver, una, una de tus interpretaciones, Mao, de, de las que más te gusta. Te puedo pedir que nos expliques no sí, claro un poquito. Sí. A ver, ¿cuál ¿Quieres, mm. ¿Quieres que sea cantada o quieres que sea instrumental? Una instrumental y luego te pido una cantada y aprovecho. <risa> <risa> Adelante. Este es el inicio de una obra que tengo que se llama Tempestad. A ver. ahí. Excelente. No me dejaste un poquito, pensando. Un poquito de, la, de, de esta obra. Lo que pasa es que sé que el, el tiempo es oro en televisión. ¡Ay, no, no te parece! No. Y voy a, voy a hacer una, una canción cantadita. ¿no? A uno le llega en la vida a veces la poca paciencia Y a la inadvertida conciencia yo le digo enseguida ¿Qué es lo que hace bella la existencia? El amor que es tolerancia discreta, que detalle a detalle viene secreta. La pasión por las cosas perdidas, que la sed de las noches vividas no descienda como una cometa. No descienda como una cometa. ¿Dónde? ¿Dónde? Saldrán los huesos que hay de vos Saldrán los huesos que hay de vos Y el alma va con calma Por el espacio en que miras Por donde suspiras Irá por el viento sin un documento Que empañe tu luz Convertida en la cruz Que levanto y aguanto Por todo el espanto de este cementerio ¿Dónde? ¿Dónde? Me sí, sí, dejaste pensando en el primer tema, ahora en el segundo. <risa> Le Mira, Mau, eh, yo sé que muchas personas se eh, identifican más eh, en ese estilo, ¿no? que me dices eh, eh, de trobas eh, y las presentaciones y, y la música que se va interpretando, pero tú me decías o sea, hace instantes, eh, es que depende de cómo uno lo va lo va uh, realizando y va expresando. Eh, vas a hacer para la música, para, para películas, eh, tienes en otros estilos, haces un show con unas personas, cuando te juntas luego con otras. Entonces, me... voy con esta consulta. ¿Cuál es un, el mensaje a las personas que están buscando identificarse hacia, hacia una persona? En este caso, digamos a Mao. O ven a otros artistas que tenemos muchos acá, afortunadamente acá en Bolivia. Y los ven como un perfil. En algún momento tú hiciste lo mismo. ¿Qué les dices a los jóvenes que hay y que, y que nos están siguiendo en esta línea, por ejemplo? Mira, esto que dices es cierto. Yo creo que eh, todo músico comienza pues, con influencias uh -huh. y se tiene que ver reflejado en otros músicos. ¿no? Entonces, a partir de eso, uno va encontrando las sonoridades que más lo conmueven, que más lo sensibilizan, que más le gustan. Pero hay un momento en el que, en el que ah, mira qué bonito está. Esta es una obra de Rafael Arias y yo, yo soy fanático de Rafael Arias Entonces esta obra la hice para, Como un homenaje a él Bueno, entonces así como a propósito, me dice Como Rafael Arias eh, mm -hmm. Igual me ha marcado como guitarrista Así como Alfredo Domínguez mm -hmm. Y gracias a ellos me he hecho un músico eh, Que está todavía intentando hacer música instrumental Con sonoridades andinas eh, De todas formas Pienso que tiene que haber un momento A la gente que está haciendo música Que está comenzando en el que tiene que separarse la identidad propia que uno la encuentra al final y tiene que encontrarla para hacer su propia música eh, y eso va ligada al, a lo que nos han aportado las, las influencias. Entonces, lo más importante es que nos encontremos nosotros mismos. Definir un y que, estilo, me dice. Es definir un estilo, claro, uh -huh. porque al final esa identidad es lo que va a hacer que, que un guitarrista, que un músico, que un cantante, que un baterista... Eh, tenga el sello propio, ¿no? Y que la gente diga, ah, pucha, pero estoy escuchando y suena a tal persona, ¿no? O suena a esta persona. Tenemos que buscar nuestra sonoridad. Y eso cuesta. Sí, cuesta mucho trabajo. Ay, es lo que imagino. más es. Eh, yo pienso que es lo más difícil. Porque más es el difícil. sello, ¿no? De particular. Hay muchos intérpretes que son muy buenos, uh -huh. ¿no? Pero creo que hay pocos eh, compositores y gentes que, que y personas que hacen lo suyo con una identidad muy muy eh, particular y propia. Vamos a cerrar la entrevista y quiero despedirme también del programa, Mau, eh, con una pequeña interpretación. Antes, eh, así muy breve, ¿cuáles son los proyectos que tienes? Bueno, no solo hablabas del cine, pero también tienes otros proyectos. Sí, mira, eh, tengo un proyecto en el que nos estamos volviendo a reencontrar uh -huh. con Marco Flores, con Carlos Duchen y con eh, Mauricio Segales uh -huh. para hacer un cuarteto de música eh, con, canciones, eh, con canciones mías, que, eran, que han sido parte de la generación de Entre dos Aguas, algunas, uh -huh. y eh, otras que, que, que, ya no, que ya no son, son de, de otro tiempo. Pero eh, vamos a trabajar canciones eh, muy lindas, creo que ese va a ser un, uno de los proyectos más importantes que voy a tener en los siguientes meses. Bueno, ya, ya tenemos dos presentaciones eh, eh, confirmadas. Entonces, bueno, la gente ya se va a ir enterando. Y vamos a estar atentos con sí, es sí, Montero. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención, que tenga un excelente fin de semana y con un poquito de música de Mau. Adelante. Oscuro farolito Que en mi noche aguarda Solía sembrar Sueños, sueños en mi almohada Solía lograr que de él me alimentara refugio farolito guardián de mi infancia me hiciste soñar sueños me diste importancia y eco de alegría entregó mi pulsera de dalias fluye la vida pasa y vuela me estremece Dime tu faro de vida, ¿quién la merece? Dime tu faro de vida, ¿quién te merece? La ira ra, la ra la ira lara, la ra, la ra la ira ira. Sueños, la la ira ira ira, mi triste despertar. Será tu distancia